Pues nada gente, eh, aquí dejo lo que sería mi mayor creación hasta la fecha, justo un añito después de, de lo anterior, y por supuesto dedicado a, al señor Guille y al señor Juanito. Aips. Seguimos con los versos perversos, demuestro a todos que ejerzo De chico raro, con descaro, hijo de amparo y de un tuerto Mi tío es Berto, no es Romero, no, no Tomillo Ver todos los días el primo pillo que pilla pa' frío y no se abriga Le suena la barriga, diga Hello, I'm your belly, can you give me some comida? Mira, of course I can Y compré un caldo, dame crean, se crean ustedes que soy rico Rico el caldo sabe bien, ¿sabes qué más sabe bien? <risa> Exacto, aunque parezca pintada por Goya no es más que mi popo bo poción -bo traidor de Troya La han traído Luis Bernardo, Ernesto, En esto Que me da por ver el móvil, mensaje de texto Resulta ser Felipe sexto el remitente. Lo siento, brother. Tengo el calzoncio lleno de gente. No, no te, te rayes. rayes, le contesto y fuera de contexto. Resto 9 menos 2 son 7. Increíble el gesto. Don ya empleado, vetado. Lo del reservado. Se pira al prado y se corre mirando un cuadro doblado. Doblado él, no el cuadro. Chapuja Soy calvo, te ves muy bien. Qué guapo. Te pregunté, no chato. Sabes que Poncio Pilato. ¿Hm? No saco por los zapatos. Viene descalzo el zapato con los pelos uh... del puto rebato. Y ahora te tiro una línea sin dar muchos datos. Son cosas banales, no de literato. La cosa es que vengo y me quedo por rato. No miro el formato. Te pongo el retrato. Me vienen los culos. Mulatos. Dos culos bien grandes, en un carromato Culito de marca, no culo barato. Oronda a la larga, bien ancho lojano. los anos. Los cubre una tela del tipo satén. La cosa que huele y no, no huele bien. bien. Estamos hablando de anos Hediondo. estando en la calle producen asombro por sí. sus dimensiones. Sí. Por su basta peste, su basta en y bien ni con Que asco, que guarro. Va para tu hermana. Se saque de moco por fin de semana. Y hermana, de aquí cierta sabiduría. Si el culo rojizo, muy malo sería. Sorprende desnudo la charcutería. Mi abuelo Rogelio con no su co brujería. Y al día salía un guía, prendía no. las paredes Todo el mundo mano no. arriba. Just move your pared. Son las fiestas de mi pueblo, 20. Maribel. Maribel. Se vino la Ana, se vino Susana y la Madalena también. Recién me enteré de que un Mano como no coma, no coma se muere por verme, me llaman la droga, para no M pens rayita de esencia, la demencia que es bélica y trágica, mágica. Cuánta amarice la rática fálica de clamar pito y huevito tal cual, maduro final del jornal. Yeah. Nada más que añadir, señores. Marca pachinga. Y espero que no pase otro año. Hasta el siguiente. Con Dios.